Tan. Buenos días, Tony, ¿cómo tú estás? <risa> buenos días, buenos días, equipo buenos días. Fulvio, buenos días, buenos días. Carolina, Carolina. Buen día. Amado Francis buenos días, y buenos Sócrates días. Buenos días. y a los amigos televidentes de la mejor propuesta matutina, eh, que sin dudas es de mañana. En el día de hoy, pues los deportes siguen candentes. Eh, ayer eh, mucha actividad donde el equipo Leones del Escogido, pues, inició sus prácticas, fue el último equipo en en hacerlo, precisamente ahí vemos eh, al compás de 49 jugadores que se dieron cita ahí, eh, asistidos por el coach de banca José Lejer, así como también por el gerente general José Gómez Frías. Esto fue en el campo de entrenamiento de los Reyes de Tampa en Guerra, Santo Domingo, donde ellos se dieron cita para... Eh, iniciar su día de práctica. El equipo del de escogido. De ¿Cómo? Después de la capital. Después de la capital. Ah, bueno, gracias por la corrección, eh, Sócrates. Eh, donde ahí vemos un conjunto bastante organizado. Este conjunto siempre se caracteriza por, por tener una disciplina eh, tanto dentro y fuera del terreno con cada uno de sus jugadores. Vamos a escuchar las declar la declaraciones de. José Gómez. José Gómez, el gerente general de los Leones del Escogido, primer día de entrenamiento, muchas integraciones importantes. Háblanos de eso. Sí, realmente muy complacido con el grupo que se ha presentado desde el primer día. Un par de sorpresas. Realmente no esperábamos, por ejemplo, ver al Quime de Caminero, que terminó de lanzar hace poco en la Liga Mexicana de Béisbol con muy buenos números y uno de los candidatos a tirar tarde en el juego para nosotros desde el primer día, tenemos a Julio Rodríguez desde el primer día, tenemos a Francis Martes, lanzador de Grandes Ligas desde el primer día, tenemos también a Otto López desde el primer día, tenemos a Xavier Batista desde el primer día, varios lanzadores que van a ser importantes para nosotros, como a Donny Juseta, está aquí desde el primer día también, y un grupo bueno de muchachos elegidos en el draft y también de invitados que yo creo que van a redondear muy bien el material que nosotros tenemos. El hecho de que jugadores como esos estén tan temprano, ¿qué significa? Gracias al colega Melvin José Bejarán de Escogido TV, quien nos facilita las imágenes precisamente. Y ahí decía todo José Gómez, que es bastante joven, como dice Amado. Sí, muy eh, a muy temprana edad, él se interesó por las operaciones de béisbol, por el asunto de la sabermetría, las estadísticas de última generación. Eso le permitió a él, a la edad de 22 años, a ser el gerente general del equipo de los Leones del Caracas, en Venezuela, en la, en la liga venezolana. Ese es el equipo de Israel. Míralo como está ocupando desde aquí. Entonces, con ese conocimiento que él transmitió allá, vino a República Dominicana como asistente de Moisés Salou, que cuando abandonó el cargo, pues lo recomendó en el mismo y lo ha hecho muy bien. Ahorita dice que de los León y lo confunden con la gente Así de Lionel. Sí. Tú sabes, Israel? Señores, hay que felicitar eh, <risa> <risa> a la Cámara de Diputados de, de México. Ya aprobaron, un, eh, aprobaron cárcel para atletas corruptos y para árbitros que alteren resultados de los partidos de equipos profesionales. Esa iniciativa la tomó este muchacho, que es el diputado eh, Ernesto Vargas Contreras, pero el nombre artístico es Ernesto D'Alessio, porque él es actor sí. mexicano, pero también es diputado al Congreso, y a unanimidad fue aprobada, por la Cámara de Representantes. Se hacen trampas. Tal vez lo de aquí se anima. Hay no, en deportes profesionales, no, no se señores. Trampa, pero, señores, no es paradójico sí, sí, que eso sí, pase sí. en México, pero uno de los, sabe, los países sabe, los sabe, más todo. corruptos del mundo. Pero, pero sí. ya sabes, no me la maíz, sorprendió la idea. No ¿Y sabes por qué lo aprobaron a unanimidad tan rápido? Porque no están incluidos los políticos. Si tuvieran incluidos los políticos, no pasa. Bueno, el caso es que en deporte se ha descubierto el asunto de soborno la FIFA, por ejemplo, Sobordo. su presidente en la FIFA, que es el organismo eh, rector mundial del fútbol a nivel mundial en Suiza, tiene su sede, fue descubierto que sobornó a varios países para otorgarle, para otorgarle sedes del mundial de fútbol uh -huh. y eso fue descubierto y el hombre fue destituido. De hecho, el expresidente de, eh, de la Federación no, no Dominicana eso. de Fútbol, Osiris Guzmán, yeah. fue destituido del cargo Ajá. porque se... Se comprobó que aceptó parte de esos sobornos que la FIFA No solo eso, que le dieron, facil... le dieron facilidades para que su hijo sí. formaran una empresa Que era la que suplía de implementos deportivos de ese deporte oh, algo Es decir, poco... que todo era una industria mafiosa sí. Así es, en esta industria también de, del deporte existe Ah, pues yo no sabía eh, eso, mire Claro, hermano, claro, eso, eso existe Señores, en la LNB, la Liga Nacional de Baloncesto, en el día de ayer, tres partidos de manera simultánea, a partir de las 8 de la noche, Exacto. donde el equipo de los indios de San Francisco sigue en la ruta ganadora. Ayer consiguió su quinta victoria en línea tras derrotar 98 por 82 al equipo de Leones, partido celebrado aquí en el pabellón Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Y en el Fernando Teruel de la Vega, el equipo de metros volvió a caer por el equipo de Reales 105 por 94 Y y ese debacle se van a la última posición del standing Allá en el frío sótano El equipo de Santiago eh, Algo que deja mucho que desear Porque es un equipo muy bien estructurado Pero lamentablemente en la duela No está teniendo el resultado Hablen que Hablen de David ahora ustedes que lo estaban criticando No, y, cuándo yo ¿Y no, cuando yo critiqué a David Y cuando yo critiqué a David No, ciclo, no, no, que... no, no Y te voy a explicar algo ahora, Hablen ahora. Y tengo la prueba en la transmisión eh, déjame finalizar con los resultados 112 por 93 Ayer Cañero derrotó al equipo de Soles de Santo Domingo Este Estas dos derrotas, tanto de Metros como de Leones y también la de Soles Colocan ahora al equipo de los Indios en un Empate en la segunda posición Hay un triple empate Hay un triple empate en la segunda posición entre El equipo de Soles Indios Y Leones, en la tercera perdón Y en el frío sótano los metros, pero están a uno del segundo lugar los indios. Sí, Mañana, ¿Cuántos juegos faltan? ¿Cómo? ¿Cuántos juegos faltan? Quedan dos. Mañana en ¿Y la ¿Y cómo vega, está la serie particular con el que nos queda un juego? Con el que nos queda un juego que son los soles. Estamos no uno a uno. Problema, estamos es que que uno a uno. Ahí, si ahí, no ahí no estamos uno a uno. Ahí estamos uno a uno. Ganándole sí, el, el domingo aquí. Porque estamos fuera. Ya lo desplazamos. Hoy estamos fuera. Pero ahora estamos empatados, estamos dentro. Fuera. hay dos adelante y nosotros estamos empatados en el tercer lugar. ¿Cuánto, cuánto hay empatados? Pero son dos, cuatro lugares, segundo. Sócrates ¿Cuánto hay empatados en el tercero? En el de, hay el tres, segundo. tres y segundo. dos son cinco. Pero en el segundo. No, él dijo en el tercero. Ahora. en claro. el tercero. Son tres, sí. Entonces está A el primero, el está el segundo y el tercero. Son cinco. Uh -huh. Estamos fuera. Bueno. Son cinco, son cuatro. Eh, bueno, vamos a ver entonces. La lucha por el novato del año pues se calienta en la LNB entre Justin Sacher, el jugador de los Leones, también está compitiendo Jason Colomé del equipo de la Romana y eh, el novato sensación de los Metros de Santiago, Brandon Francis. ¿Y de nosotros, son ¿no? los que están. No, no hay en, nominado en ese renglón. Pero sí jugadores que están haciendo ¿Qué pasa, el trabajo. Con de nosotros, que ya, ¿qué? Lo que sucede es que han tenido más participación. Aquellos muchachos se han destacado más. Y el equipo de los indios, pues, está estructurado en base a otros jugadores. ¿Cuál fue el último jugador nativo de nivel que tuvo los indios en la liga? Nativo de San Francisco, de hecho después de Benji. ¿Quién? Richard. Benji y Richard jugaron juntos. Pero Richard ha sido... Richard terminó jugando ya de, de mejorado y, y sin posibilidad de optar por un novato del año. O sea yo lo que quiero hacer es que la fábrica de producción de baquebolita en San Francisco de Mermó, sí. ha, mermado. ha mermado sí porque después de y, esa y, esa es, generación, y eso, es generación bro, no y Benji, y eso preocupa cuando tenemos un equipo exactamente, que sí. debiéramos tener una cantera e que, Evalidad, lo que eh. sucede es que el equipo de aquí no está hecho en base al talento que se va a reclutar local sino que el, el jugador que va a elegirse ahí tiene que ir a un sorteo porque es un, un conjunto de primera división que no solamente recoge en base a lo local, sino oh, que claro. se rige a nivel nacional. En un momento el equipo de indios estuvo estructurado a base de, de tres jugadores de las romanas, como el caso de Reggie Charge, el caso de Alexis Montaz y también de Ramón Ruiz, en un momento que tuvimos el campeonato. Pero eso es porque es un conjunto de primera división. Okay. No, pero escúchame esto que te voy a decir. Para la que lo tome 50. Además, la liga tiene un calendario muy corto que no ayuda tampoco a desarrollar. verdad que en el béisbol existe un pelotero que pertenece a una franquicia uh -huh. y que atan a las fanaticadas porque si a no esos peloteros. En el béisbol tiene que sentir eso. Si tú no tienes ni va que represente, que cada año tú lo vas a ver, que sean los búsquedos del equipo a nivel local, entonces tú no vas a tener... La preferencia del público, porque cada año tú lo vas a tener como si fuera un equipo extranjero. Pero la misma liga tampoco ayuda, Sócrates. porque Es, es por una... la liga, es por eh, la liga. Y termino ya, termino. Sí. Eh, porque la liga tiene un calendario corto, sí, un calendario sí. de 15 partidos. Donde se juegan ocho en casa y siete en la ruta. Sí, es muy breve. Y entonces, cuando tú drafteas 15 jugadores por año. Es muy breve. Y una, una liga donde tienes cuatro refuerzos norteamericanos. O sea que no hay forma de que en esos 40 minutos. Pero quizá la situación esté en los clubes deportivos. que ah, los clubes La minibac que no se está promoviendo. Sí, los clubes no que se han jugado fuera. mucho en no deporte sí, hoy. Sí, hoy. Sí, los clubes están gracias. Hay que hacer uno después del sí, deporte entero. Gracias a Tony por. Muchas la gracias a Tony y a, y a Sobra de la sesión deportiva. Y a Francia, <ríe> <Sí>. <ríe>